porque nosotros habían sido sin público y este, ahora se me refiero. Sí, nos tocó el de Guadalajara, la verdad, con gente, pero eso mira, es increíble el apoyo que ha tenido este club que siempre apostó desde el inicio por eso vamos a tocar ¿Qué significa para ti ti de Femenina? Creo que te puedo decir dos paradas ese mejor No, porque tuvieron diferentes ausencias clave en los diferentes partidos y a pesar de ellos se vieron adelante Sí, claro, tuvimos responsabilidad de seguir marcando la pauta en esta Liga MX venir? Creo que siempre hemos tenido esa responsabilidad, siempre hemos querido ser uno de los equipos a seguir en la liga, también por las niñas que nos ven, las pequeñas generaciones que vienen jugando. Este, y claro, te digo, sentimos pues, esa responsabilidad, pero siempre la hemos sentido entonces ¿Qué, ¿Qué mensaje darle a estas pequeñitas que hoy las ven con admiración desde la tribuna? Vienen a cumplir sus sueños de ser campeonas. Que es en Los Ángeles contra la canciller y el que tiene primero contra el Bayern. Ese es un objetivo del equipo. Sí, sabemos que tenemos un gran... El secreto de este equipo de mantener esa hambre de, de seguir ganando cuando ya han mostrado Una superioridad muy marcada Son ocho finales disputadas De diez eh, torneos que se han tenido seis meses viene un cambio importante y el, el reto de, de tener por primera vez a una entrenadora en, en el equipo. ¿Qué les ha dicho? ¿Qué, qué ha trabajado con ustedes, eh, Carmelina? Eh, ¿La adaptación también de, de ustedes a ella, de ella a ustedes? Bueno, creo que es una gran entrenadora, mejor persona y al final nos dio las herramientas necesarias para poder desplegar este fútbol. ¿Cómo, cómo disfruta esto después de que pues, se convierten una vez más en campeona? Sí, pues obviamente con, con mi familia, con la gente que siempre me acompaña a todos lados y con toda esta gente que como siempre se hace presente y que sin duda es quien más se lo merece. Oye, Zuli Carmelina Mosca, tu primer tonel. a estar desde el día 1, ya son 5 títulos de liga. ¿Cómo mantener esa hambre de seguir ganando? En un equipo que bueno de 10 finales ha disputado ocho. ¿Cuál es el secreto?